Eh, hay hay eh, dos lo que preguntas sí les quiero que quiero aclarar, hacer, sí. que es lo que me molesta ah. y creo que es entendible, sí. va a ser entendible para ustedes, es entendible para mí y para todo el mundo que esté mirando. Más allá de los problemas que pueda haber con el caso del cual no puedo hablar, sí. yo a mis sobrinos los quiero. Claro. A mí no me gusta que, que, que se digan cosas de ellos. Este, o que esto trascienda, porque es un tema familiar. Gastón. Yo a ellos quiero que quede claro que yo a ellos los quiero, como los quise a mi hermano, y, y sé que todo el mundo que me conoce sabe que es, esto es cierto. Gastón, pero tratando de entender... Lo último que voy a decir... Escuchame un segundito. Les agradezco la onda, véanme que estoy con la mejor. No, lo que ah, digo es, sí, entiendo tu dolor... A ver, ¿qué? Mati, a ver, entiendo, por supuesto que entiendo tu dolor, primero porque tu hermano no está... Tu mamá no está y más allá de todo claro, es, es absolutamente uh -huh. doloroso. Y también por una cuestión legal que no puedas hablar. Pero saber si lo tuyo tiene que ver justamente con con con dolor a raíz de lo que está pasando por una supuesta traición, por decirlo de algún modo, o está todo en manos de la justicia. Porque esto ha llegado con documentación. Gastón, no es un invento lo que estamos contando. Lamentablemente tu madre era no, pública no, por eso, pero y uno tiene que por esa razón, No, no, pero por eso, por, por esa razón yo no les puedo decir nada. Ajá. ...al respecto. Ajá. Creo que quedó claro lo que sí puedo decir... Y, y ¿Está en riesgo que tu...? tu este, ...grabado, vos, pero que está en yo por mis sobrinos, por mi hermano... tengo eh, eh, ...son mi familia, son mi sangre, yo los amo a todas Obvio, veces. pero a raíz de lo que está quiero pasando, ¿está que que en riesgo claro tu eso, lugar eh. de, donde de, de vivís? ¿Está en riesgo tu casa a raíz de lo que estamos no contando? No puedo decir nada, discúlpame, vos te pensás que soy tonto... No, yo no puedo decir. Que no, sí lo podía nada. No puedo decir nada, ¿entendés? Ya, pero se los aclaré un montón de veces. No puedo decir nada al respecto de esta casa, del caso, de la herencia, de, de nada. Ni de, de los terrenos en Mar del Plata. ¿Eh? Eso él lo dijo, eh, es verdad. Gastón, te lo pregunto. <ríe> no puedo decir desde, nada. Desde lo personal, entonces, olvídate de esto. ¿Cómo es tu relación con sí. tus sobrinos? ¿Te van a visitar a tu casa? No, pero yo no te puedo decir eso. Pero eso es personal, no tiene te nada te que ver que con la posición, ¿eh? No lo puedo decir. Sí tiene que ver. Te, no, es una relación personal. Y eso, sí tiene que ver. Por ¿Cómo es la eso relación personal diciendo, con ellos? No, pero es que, es que justamente no puedo decir nada al respecto. Yo creo que lo que acabo de decir sí, que claro. de lo que siento por ellos y por mi hermano, queda todo claro, ¿eh? Sí, es claro. Yo creo que está perfecto, okay. Gastón. Queda claro. todo claro Gracias. y eso no va a cambiar. Gastón, entendés. está clarísimo. No va a cambiar nunca. Está okay? clarísimo, bueno. ¿Está? clarísimo. ¿Está? Clarísimo, tu afecto con ellos, tu Yo lealtad Yo sé quién a la soy la y familia. sé cómo soy y sé qué tipo de persona soy, ¿entendés? sí, sí, sí Yo sí, no sí. le voy a hacer sí. daño a alguien que amo. Totalmente. Disculpame, eso se lo dejo a los psicópatas. Uh, ¿Ok? Upa. ¿Ah, Gastón, bueno, los dejo, chicos. Gracias. Yo encima estoy ocupado. Gracias, ¿Eh? gracias por darnos por este mejor ratito. les dejo un beso a todos. Gracias. Gastón. Saben a los que me conocen ahí que sí. yo los requiero, siempre tuve la mejor. Luis. Le mandamos ¿sabes? un beso, Gastón, yo te quiero ¿Eh? también. Te haré, banco. Gracias. Excelente. Gracias, bueno.